yo creo no sé espérame hola amigos cómo están espero que estén muy bien yo estoy algo nerviosa hoy estoy en un estudio de tatuajes porque me voy a hacer mi primer tatuaje si ti te gustaría saber más del tema o has pensado en hacerte alguno alguna vez acompáñame a ver estos pasos que yo tuve que seguir antes de poder siquiera estar aquí vamos acompáñame Creo que soy la que sigue. Y vaya amigos, tengo nervios. Tengo miedo. acompáñame Antes que nada está el diseño de tu tatuaje. este lo puedes elegir. Puede ir desde lo más básico hasta algo que te hayan dibujado. Pero eso sí, la mayoría de los tatuadores y personas expertas en el tema recomiendan que no es bueno tatuarse letras, ni mucho menos el nombre de tu pareja. Recuerda que algún día eso se va a acabar. El decidir en dónde hacértelo. Y no me refiero a la parte del cuerpo, me refiero al tatuador. Puedes checar esto en aquello que ellos llaman portafolio, ya sea una página oficial o alguna página de Facebook en donde puedes encontrar diseños que ellos ya han realizado y ver si el estilo del tatuador va con tu tatuaje ¿Cuánto cuesta? Esto depende del lugar en que te lo hagas los colores que utilices la cantidad de detalles que tenga tu tatuaje y el tamaño Recuerda no escatimar es algo que vas a tener para siempre y si sale mal ¡Oh my God! Recuerda antes de poder tomar una decisión, consultarlo mil, un millón, tres millones si es necesario con tu almohada. Ve los pros y los contras y si te conviene, si realmente lo quieres hacer ahora o puede esperar. El día ha llegado y es obvio que vas a tener nervios. Recuerda que es un tatuaje, es una aguja saliendo y entrando por tu piel. También recuerda que es algo para siempre y que tu cuerpo lo va a asimilar de diferentes maneras. El dolor es inevitable, sea cual sea la parte del cuerpo que te tatúes. Te prometo que al ver terminado tu tatuaje, el dolor va a valer completamente la pena. El tatuador te indicará qué tipo de cremas y qué consejos debes seguir para que tu recuperación sea sana, que no haya infecciones y mucho menos que te moleste. Y solo recuerda, la primera vez duele, la segunda vez gusta. Espero que te hayan servido estos consejos. Tómalos en cuenta. Gracias por ver el video.